Agustín Canapino en la Indicar. En este video vamos a hablar de la expectativa que genera el argentino en su primer año en la categoría norteamericana. Bienvenidos. Buenas tardes, amigos. Grande premio. Sin dudas, este anuncio del Juncos Racing de que tendrá. Al piloto Agustín Canapino como uno de sus dos pilotos en la temporada 2023 de la IndyCar. Es un, eh, una confirmación de muchísima importancia. Tal es así que hace 19 años que no compite un argentino en la elite de Estados Unidos. Desde que lo hiciera Gastón Masacane en la temporada 2024 de la Champ Car. Y ahora lo que se viene para el piloto argentino son 17 fechas. Tanto en circuitos mixtos como también en óvalos, por lo que se ve con mucha expectativa lo que podrá hacer eh, Agustín Canapino. Y también hay algunos que, que piensan que eh, puede imitar lo hecho eh, en el automovilismo argentino, en donde tiene cuatro títulos de turismo carretera, eh, también títulos en Super TC 2000 y en Top Race. Sin embargo, la empresa que tiene ahora. Eh, Canapino es bastante difícil eh, en un año de, de adaptación Y vamos a repasar un poco cuáles son las cuestiones que tendrá que, que aprender En este camino nuevo en el automovilismo de Estados Unidos Primero y principal, eh, Canapino viene a desarrollar su carrera en Argentina Sobre todo en autos con techo eh, Tanto con Chevrolet Cruz en el Super TC2000 Que ahora divino en TC2000 y también en el turismo carretera donde competía con una Chevrolet Chevy. Y estuvo a punto también de sumarse a la TCP Cup. Por lo que pasar de un auto de muchísimos kilos como es un turismo carretera por ejemplo. A un monoposto. Eh, un auto de fórmula realmente es un cambio drástico. Muy importante y que conlleva mucha eh, adaptación por parte del piloto. Así como también hay un punto importante, que es el tema de los circuitos. Eh, Agustín Canapino, eh, acostumbrado a correr básicamente en Argentina, más allá de haber tenido eh, aquella experiencia en Daytona, también en Sebring Y esta última eh, eh, prueba que tuvo en Sebring en el mes de noviembre, eh, por el pronto es eh, eh, poco ¿no? para, para poder eh, tratar de adaptarse a estos circuitos eh, norteamericanos sobre todo a los callejeros y a los óvalos eh, y realmente hay tener que tener mucho trabajo para, para poder eh, lograr eh, buenos eh, resultados. Asimismo también habrá que ver cómo eh, tiene esta adaptación con el tema de los rivales, eh, aquellos pilotos con los que se puede cruzar en la pista si a alguno le puede dejar algún espacio en alguna curva o cómo puede ser el carácter de cada rival a la hora de disputar una posición lo que lo obligará a ser seguramente muy cauto al comienzo y tratar de realizar eh, carreras eh, orientadas a mantener el auto sin incidentes, a tratar de alejarse lo menos posible, de perder algunas posiciones y tratar de ser consistente, de ser regular y de poder tratar de terminar todas las carreras. Más allá también tenemos la situación de Juncos, un equipo que en 2022 completó su primer año eh, de temporada completa en la Indy eh, con el piloto británico Carlos Nailot, que provenía de la Fórmula 2 un piloto que tuvo un octavo puesto en el GP de Indianápolis como mejor resultado un octavo puesto como decíamos y después eh, estuvo muy cerca, la laguna seca de lograr la pole position eh, estuvo muy muy cerquita pero eh, todavía es un equipo que está en progreso eh, no es un equipo de punta por el momento. Y eh, está presentando un auto nuevo. Que es el número 78. Con el que va a correr eh, Canapino. Que seguramente es un auto que está en desarrollo. Y tiene seguramente. esos temas de dentición. ¿no? Cuando se presenta un auto nuevo para competir. Que eh, tiene que ir, evolucionar de a poco. Finalmente. Eh, hay una estadística. Que dice que. Desde el año 2019. Que un piloto Rocky no vence la Indy, ese fue el último Colton Herta en, en el GP de Austin, así que por lo pronto lo que se viene para Canapino es eh, perseverancia, trabajo, paciencia y adaptación.